Gracias, presidente. Señorías. Bueno, pues ya hemos comentado antes. Esto es una situación en la que nos encontramos no por casualidad, sino porque tenemos una arquitectura legal construida entre el Partido Popular y el Partido Socialista que lo que genera es o lo que sostiene es una política de recortes. Vamos a ir a lo concreto, porque tampoco creemos, eh, coincidimos también con la compañera senadora, de que este igual no es el debate o el momento de, de abrir este debate. pero. Sí que creemos que es muy importante porque detrás de las cifras y de las leyes hay personas. Bueno, ustedes colocan detrás de las cifras y de las leyes personas, nosotros las vamos a poner delante y creemos que este debate tiene que tener a las personas en situación de dependencia delante. El Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales a fecha de octubre de 2015 nos da unas cifras muy exactas o muy concretas de lo que han hecho ustedes con sus políticas de recortes para atender a las personas con dependencia. Nos encontramos en un país, en un Estado, en el que hay 1.200.000 personas dependientes reconocidas, de las que 400.000 no reciben ningún tipo de ayuda. 100.000 personas son grandes dependientes. Señorías del Partido Popular, 100.000 personas grandes dependientes sin ningún tipo de ayuda para poder tener sus necesidades básicas cubiertas. Tengan en cuenta o pregúntense quién cuida de esas personas o quién ayuda a esas personas al desempeño de su vida cotidiana. O igual para ustedes esas personas no son ciudadanas y son ciudadanos de segunda clase. Ya estamos acostumbrados a que ustedes dividan la sociedad en clases. Parece que estas personas no están en su categoría social o por lo menos no la tienen en cuenta han creado un nuevo concepto legal o un nuevo concepto sociológico, que es el limbo de la dependencia, que consiste en tener derecho a que te atiendan y que no recibas ningún tipo de prestación. Eso es vergonzoso, señorías. En el siglo XXI no podemos permitir que en un país como este puedan pasar este tipo de situaciones. En los últimos cuatro años, lo hemos recordado, son ustedes responsables de que 100.000 personas desde el año 2012 hayan fallecido sin tener prestaciones de ayuda con el sistema de dependencia, teniendo derecho a ser atendidas. Señorías, 100.000 personas han fallecido sin ningún tipo de ayuda y ustedes son los responsables de que esto haya ocurrido. Son ustedes un partido que ha demostrado con, este, con estas modificaciones legales la insolidaridad que demuestran y que dicen tener con otro tipo de situaciones. Eh, les vamos a recordar que han recortado 2.865 millones de euros en el plan de dependencia y que han gastado más de 4.000 en créditos extraordinarios para defensa. Algo vergonzoso, señorías. Han, han estado ustedes alimentando el negocio de la guerra antes que atender a las personas más vulnerables. Queremos dignificar a las personas dependientes porque con estos recortes se les trata como ciudadanos de segunda. Y eso no puede ser. Estamos en una sociedad de derechos. En el año 2015, 368.000 personas estaban en lista de espera. Su atención generaría 100.000 empleos directos. Ayer hablaban ustedes de generar empleo. ¿Por qué no optan por esta alternativa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No les interesa? No, no, no lo tengo muy claro. Son ustedes los propios que incumplen sus leyes. No están cumpliendo con su propia ley. Eso sí que ya es el rizo de, de, la, de la indecencia. Y están falseando los datos. Ustedes están trabajando mejor que Gebers porque sus funciones están presentando de funciones de personas de, que, que deberían de ser atendidas en el sistema de dependencia como personas que se dan de baja del sistema y no están publicando las altas ni las bajas que se están dando en este sistema. Están public... Ustedes no están dando la información de cuántas personas fallecen y se están diciendo o están publicando las personas que se dan de alta. Y casualmente el Observatorio de la Dependencia ha demostrado que coinciden los dos datos y ustedes están dando como altas a personas fallecidas. Para acceder al sistema de dependencia se tiene que morir otra persona y eso lo han generado ustedes. Y vamos a comentarles también... Otro impacto que tiene estas modificaciones legales que han hecho ustedes que es el impacto de género. Ustedes están favoreciendo, están potenciando la división sexual del trabajo. Con este tipo de desatención lo que generan es que haya más mujeres que tengan que seguir en el ámbito privado, cuidando de sus familias, de los niños y de los mayores y que no puedan acceder al mercado laboral. Eso es también división de clases. Estamos en una sociedad del siglo XXI. Y la lucha de clases sigue vigente a día de hoy. Ustedes defienden a una clase que es la que se sigue enriqueciendo, que es la que sigue teniendo más poder de los medios de producción. Y nosotros estamos defendiendo a las personas más vulnerables. Desde el Grupo Unidos Podemos les queremos decir recapaciten y piensen más en las personas y menos en el dinero. Muchas gracias. gracias.